Wallspot es un sistema de gestión de muros legales que empezó en 2012 en la ciudad de Barcelona y ahora está en más de 20 países. La idea es que cualquier persona pueda ir al espacio público y pintar de forma legal y segura. Desde Rebobinar, lo que buscamos un poco es promocionar estos perfiles que van a pintar cada día en los muros de la ciudad de Barcelona, en este caso, y hacer que destaquen, ¿no? Pues promocionarlos, mandarlos a otros países, financiarles pequeños proyectos de medio formato y de esta manera dinamitar lo que sería el, la actividad constante de, de los muros de la ciudad de Barcelona.